Importancia del conocimiento del reglamento del estudiante y calendario académico. Todo estudiante de la Universidad de Playa Ancha debe manejar el reglamento del estudiante decreto exento 277 del año 2005 y sus modificaciones, ya que en él se encuentra toda la normativa que rige la vida académica del estudiante de pregrado, por ejemplo, porcentaje de asistencia y promedio de notas para aprobar una asignatura, requisitos para rendir una prueba especial al término de cada semestre, cantidad de oportunidades para rendir una asignatura que sea reprobado y también allí se precisa que un o una estudiante de primer año debe aprobar ...por lo menos el 30% de los cursos matriculados para pasar al segundo año de la universidad... ...o tener promedio 4 con las calificaciones obtenidas durante el primer y segundo semestre. Otra guía importante que debes manejar es el calendario académico. En él se precisa la fecha de inicio y término de semestre, las fechas para modificar las asignaturas inscritas... ...corroborar los cursos inscritos, las secciones escogidas y docentes a cargo de los cursos, vacaciones de invierno, entre otras actividades...